Tras un tiempo prudencial, volvemos con la segunda entrega del monográfico de Halloween. En esta ocasión, os traigo un one shot de terror noventero, de la mano de un autor que si bien no es muy conocido, su trazo realista hace que sus historias funcionen muy bien. Estamos hablando de Meimu y de su compilación House of the Horror. en House of the Horror. Tenemos seis historias muy diferentes, pero todas con un denominador común, el terror. O eso parece, y luego veréis por qué. Desde el slasher más clásico, pasando por la típica historia de fantasmas, donde nada es lo que parece. Así como también una historia post-apocalíptica y una mini-tesis sobre la humanidad. Como bien dijo el sabio Jack, el destripador. Vayamos por partes. La primera historia, House of the Horror, está dividida en dos partes completamente independientes. La primera es una introducción al más puro estilo cine slasher, que nos cuenta la historia de una chica que aparece en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Una noche, una chica está paseando tranquilamente, cuando es testigo de un salvaje asesinato. Y, como mandan los clichés. El asesino la escucha, se da la vuelta y, cuchillo ensangrentado en mano, se acerca hasta su posición, con intenciones de no dejar cabos sueltos, mientras pronuncia el título del compilado. Bienvenida a la casa del horror. Le espeta mientras se acerca más y más hacia su nueva víctima. En la segunda parte, nos encontramos con una chica, que aparentemente se despierta en una misteriosa mansión tras haber caído desde el campanario que se vislumbra desde su posición. De hecho, si nos fijamos muy bien, podremos ver las motas de polvo que caen de las más que podridas maderas que salen del techo. El caso es que no sabe ni quién es ni qué está haciendo ahí, pero su prioridad actual es escapar. Durante la exploración del lugar, nuestra protagonista encuentra un cadáver que solo podríamos definir como creativo, pues da la ligera impresión de que quisieron hacer una escultura con la pobre mujer, y esto aumenta aún más su resolución de escapar. Pero el cadáver, los prisioneros, como el que encuentra al caerse en una especie de mazmorra, y las múltiples trampas que encuentra no son lo peor que le puede pasar. Lo peor es cuando se da cuenta de que no está sola, ya que un extraño hombre armado con un hacha la persigue con no muy buenas intenciones. No os desvelaré más para no hacer spoiler. Lo que sí os diré es que, si bien la historia sigue el cliché de los slasher, el plot twist del final no está nada mal. La segunda historia, Doll, es sin duda una de las más realistas del tomo, y recuerda por momentos a Perfect Blue, sobre todo por la situación. Y nos cuenta la historia de Reiko Takase, una joven que ha sido raptada y retenida contra su voluntad en un desolado cuarto sin más razón que aparentemente tratarla como si fuese una muñeca. Con su mente destruida, Reiko nos contará a través de sus pensamientos cómo fue que llegó hasta ahí. En esta ocasión, el plot twist... Además de sorprender, es bastante desalentador. La tercera historia, Siren, Water Life Form, es una especie de tesis sobre cuán destructivo es el ser humano por naturaleza, y lo difícil que lo tendríamos si algún día apareciese una forma de vida hostil y marina y provocase la subida de las aguas, sumergiendo a todo Japón en ellas y obligando a ciertas personas, como nuestro protagonista, a evolucionar para sobrevivir o unirse a la fila de los caídos. La siguiente historia, The World's End, o el fin del mundo, es una historia sin palabras. O para ser más precisos, es una historia posapocalíptica donde sí que hay palabras, pero usa un alfabeto inventado por el autor, el cual tenéis al final de la historia. Así que tendréis que leerla dos veces y hacer un pequeño trabajo de filología para sacar los textos con lo que tenéis. Eso o simplemente saber que en cierta aldea usan una especie de cruz a la que adoran para que ésta las bendiga con lluvias para sus cosechas. Y como tributo usan su bien más preciado, el agua. Pero durante una de sus ceremonias, la cruz se desactiva, pues era un artefacto tecnológico de una era anterior. Así que mandan a la chica más guapa y joven en una épica misión para que logre llegar hasta la torre donde se encuentra el ordenador lo reseté y haga funcionar de nuevo a la cruz, ya que parece que es, literalmente, un generador de lluvia. Esta es una de las historias más raras del tomo, ya que cambia totalmente de género, siendo en un 98% aventuras y el 1% restante drama. Pues el final no es precisamente bueno para nuestra protagonista, ya que, aunque cumple con su misión, el precio a pagar quizás sea demasiado alto sobre todo a nivel genético, pues era la mujer más normal de la aldea. En la siguiente historia, Strange Laboratory, tenemos una historia llena de científicos locos, tragedia y transferencias de conciencia. En cierto laboratorio genético, el doctor Asanuma está inmerso en una investigación para tratar de olvidar la pérdida de su hija, sucedida seis meses atrás. Su asistente, Kuwabara, es una chica joven que además de admirar enormemente al doctor de una forma muy romántica, tanto así que manda sin piedad a la friendzone a su compañero, Tachi, que solo es un poco mayor que ella. Se preocupa por el estado de salud del buen doctor, ya que al parecer, entre la investigación y sus extrañas idas y venidas a cierto laboratorio abandonado, le están mermando la salud. Nos cuenta más porque si bien no es la octava maravilla, la historia tiene su miga. Y de nuevo, voy a terminar pensando que Meimu es el rey del plot twist. El final nos dejará indiferentes. La última historia con la que concluye este tomo es Red Flower, Blood Red. La vida de Sherry no ha sido fácil. Todos sus seres queridos han muerto en extrañas circunstancias desde que tenía 6 años. Y siempre en la escena del crimen aparecía una extraña flor de color rojo sangre. Cuando la llevaron al orfanato, terminó de vuelta varias veces, por el hecho anteriormente citado. Y porque ella tenía fama de estar maldita. Así que terminó criándose en el orfanato hasta la mayoría de edad. Tres años después, en la actualidad, se gana la vida como puede en una cafetería... regulera. Pero un día, conoce al que será el amor de su vida, Walter Keynes, un ricachón que convenientemente estaba soltero y al que, al más puro estilo americano, conoce tras tirarle toda una jarra de café encima por tropezar con él. Pero el amor triunfa, y la vida de Sherry cambia. Pero, ¿para bien? Al poco tiempo de casarse, Sherry enviuda, pues su maldición ha vuelto y esta vez se ha llevado a Walter y a su familia. Pero justo en ese momento, un detective aparece ante nuestra protagonista. Su nombre es Kurt Henry, y le propone contarle todo lo que sabe acerca de sus auténticos padres y de esa misteriosa flor que siempre aparece en los cadáveres. Si sí le ayuda. Una historia donde nada es lo que parece. Y con esto termina House of the Horror, si bien es la mejor obra de Meimu, ese honor lo tiene Ring 2, segunda parte del manga basado en el film homónimo, y cuyo diseño de personajes, también de Meimu, mejora ostensiblemente. Es un tomo que se lee rápido y cuya selección de historias os hará pasar un rato ameno. Y con esto termina esta review. Nos vemos en la entrega número 3 de 10 mangas, cómics y videojuegos para pasar un mal rato.